impresionó mucho este este acto nunca he visto algo así se me hizo algo muy original y algo muy impactante y cuando fue lo de lo del chelo pues fue algo hermoso me encantó se me hizo eh, una propuesta estética pero también revolucionaria y yo creo que el arte debe estar íntimamente ligado a la revolución que está viendo en todo el mundo, una revolución estética y social. Me pareció muy cuidada la producción, el audio excelente con la chelista fue lo que más me gustó. Pues a mí me gustó mucho el inicio, cómo se fue como construyendo el cuerpo del bailarín ah, sí. y, y de repente era muy clara como las transiciones dentro de los estados de su cuerpo. ¿no? Un excelente movimiento, una excelente conexión con, con el público, creo que hubo una una comunicación y un mensaje claro. También mucho el manejo corporal del bailarín. Está muy cuidada, está muy fina. Creo que es mi preferida. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Nos regresaron el, el alma del cuerpo.